Hoy hemos presentado en el Ayuntamiento de Córdoba la jornada que el próximo sábado, 24 de junio, se va a celebrar en el Centro Cívico Municipal de Poniente Sur, junto a la Plaza de Toro. Una jornada eh, que tiene como protagonista la Asociación del Banco de Tiempo. Esta jornada eh, viene así a traer a los más ir, eh, importantes y relevantes expertos en esta materia... ...en ciudades que ya han puesto en práctica... ...sus bancos de tiempo con una larga experiencia... ...Barcelona, eh, Madrid o incluso la ciudad de Lucena... ...en Córdoba, en la provincia de Córdoba... Eh, esta jornada trata de establecer sinergia entre eh, distintas ciudades, pero además se encuadra plenamente dentro de los objetivos de la Escuela de Participación Ciudadana. El Banco de Tiempo no solo fomenta la participación desde la base, desde eh, la ciudadanía individual, sino que además establece redes de colaboración entre colectivos, asociaciones y ciudadanía individual. Por tanto, entra de lleno en esa red colaborativa que quiere ser la Escuela de Participación Ciudadana y, además, con una vertiente muy social. Por eso participa plenamente, junto a la Delegación de Participación Ciudadana, la Delegación de Servicios Sociales. Se trata así de fomentar la igualdad ante condiciones económicas adversas, intercambiando servicios por moneda social, es decir, servicios que no se pagan en euros, sino que eh, se pagan a su vez en el tiempo de otras y otros. Esperamos que esta jornada del Banco de Tiempo sea útil a toda la ciudadanía y además establezca un campo de participación importantísimo en nuestros centros cívicos.